Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal Ya lo siento, ya lo siento, pero hay cosas que se acaban Y esto se tiene que acabar Y se acaba el curso, se acaba el curso ¿Qué curso se acaba? Pues que no, si nos vamos de vacaciones Quiere decir que se acaba el curso Entonces yo, mañana Me piro No sé los vídeos que podré hacer No tengo ni idea, haré vídeos cortos en, en YouTube Estaros atentos a los vídeos cortos eh, ¿Por qué? Porque claro Uh, la montaña es lo que tiene a veces hay cobertura a veces no hay cobertura quizás no haya cobertura suficiente para subir los vídeos ya veremos y me gusta la montaña, me gusta la tranquilidad no me gustan las aglomeraciones eh, bueno, pues voy en un viaje especial, para mí es muy especial ya en su momento en su momento os, os comentaré por qué eh, Susana Tamaro, una, una escritora italiana, dice, siempre hay alguien que te dice lo que debes hacer. Ya no existe el silencio, en todas partes hay ruido. Si tú no estás con tus propios pensamientos, ¿cómo vas a entender el sentido de las cosas? Es imposible. Vivimos bajo una manipulación perversa y muy sutil. Y tiene toda la razón del mundo. Eh, es algo constante, constante, de contraste. Por eso no me gustan las aglomeraciones, por eso no me gusta el exceso de gente, el exceso de ruido, el exceso de, de noticias, el exceso de tanto, tanto, tanto, tanto. Por eso muchas veces. Me dicen, joder, que no, no has visto la noticia de tal. Pues no, no, no la he visto. No la he visto. Eh, me fío más de los números de las matemáticas, esas no me engañan. Eh, evidentemente, de las macro, hoy hemos visto que Estados Unidos. Ah, el IPC ha sido más alto de lo que de lo que parecía, y ¡ay, Dios mío, qué, qué susto, la mala manipulación en ese momento. Y lo mismo que se ha bajado, se ha subido. Es decir, han liquidado a gente, aquí paz, y después gloria. Ya está. Eh, a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Personalmente pienso que va a seguir la senda que tenía que seguir. ¿Por qué? Porque hasta final de mes. Lo que vienen de momento son noticias mejores, es decir, el día 22 las empresas ya pueden empezar a recomprarse acciones. El día 22, es decir, dentro de nueve días, eh, ocho para los amigos. Eh, si contamos los, los días que son lectivos, menos. Eh, y de ahí hasta el 26-27 que se reúne la FED para decirnos, ay vamos a subir los tipos, un 0.75 o un 1% porque vamos muy mal. ¿Eso les sorprende a alguien? No, al mercado eso ya lo tiene descontado. Lo único que han hecho hoy ha sido un tejemaneje de... Bebo, te, te asusto, te acojono. ¡Ojo! Que nadie se equivoque. Seguimos en tendencia bajista. Que estamos en pleno rebote, que julio es un mes de rebote. Sí, suele pasar. Que puede serlo... Y no podemos ir al carajo. También hay que estar preparados, tener la, eh, la recámara y cargada, por si hay que hacer... ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! taca y, y comprar, ¿vale? O mejorar posiciones, o ponerte en cortos. Cada uno lo que le dé la gana. Eh... Cada uno, tenemos nuestras propias batallas, ¿no? Entonces, bueno. Una cosa que me gusta de Brian Tracy, una frase genial, que decía, si lo, estás si, si lo que estás haciendo no es moverte hacia tus metas, entonces lo que estás haciendo es alejarte de ellas. Así que, dar un paso adelante, empezar a cumplir. Creo que es momento, y tal y como vienen las cosas dadas, Cualquier momento es bueno, pero hay que hacerlo, sí o sí. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y aquí tenemos Bitcoin y yo no salgo por aquí. ¡Ahora sí salgo! ¡Ay, Dios mío! Me había perdido. Había desaparecido. Yo soy un fantasma. Un poquito, sí, a veces. Eh, soy de, de Madrid. Y encima mi padre es asturiano. Pues, ¿qué quieres? Pues fantasma. <risa> Bien. Eh, vamos a reducir esto un poquito. Lo tenemos muy grande y... ¡Ay, qué pedazo de susto! ¡Ay, qué pedazo de susto, eh! Pero siempre lo decimos, ¿eh? es decir, cuando habla la FED, igual que cuando hable el 27-27, la, la reunión que tienen, habrá algo parecido, hacia arriba, hacia abajo, da igual, y luego se va a la contra. Entonces, es como la vela esa de cuando habla la eh, el, eh, eh, para subir tipos de interés, la vela de las 7 de la tarde, suele ser la que suele la que hace, pues aquí suele ser la de las 2. Pues mira, muy bien, fantástico. Eh, si, si tenías una posición y la has podido mejorar bien, si no has hecho nada, también, es decir, muchas veces eh, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada, ¿vale? Y a partir de una vez que las cosas han pasado, tomar decisiones. Bien, eh, pues Bitcoin con ese movimiento. Vale, recuerdo importante. Bueno, uno, tenemos eh, el curso y todas estas cosas que tengo por aquí en la tienda para venderos y cosas así, pues los scripts y todo esto, eh, pero que esto está en tienda, barra, tienda. <ríe> y, uy, ya no sé ni escribir, barra, tienda, visitar. Venga, paz Vale. Eh, están hasta el día 15, ¿vale? Estamos a día 13, 14, 15. A lo mejor, a lo mejor, como yo estoy de vacaciones, el, y es que me pilla también el otro pero bueno, lo dejaremos preparados para que esté todo el mundo mundial preparado el curso, Taporceto, el nuevo de Neurocripto Trading, que ya está psicología del trading, ya está disponible también está con un buen descuento, las clases particulares el acceso al canal VIP eh, los packs de los de, de cualquiera de los eh, eh, indicadores y el del curso, haré un pack voy a hacer un pack si a alguien le interesa que me escriba vale con eh, el curso y los eh, scripts, con todos los scripts. Voy a hacer un pack también con el curso de eh, trading y el curso de eh, psicología del trading, todo, todo en uno. E incluso haré un super pack con todos los cursos, con los dos cursos y eh, todos los indicadores. Si alguno está interesado, que me mande un correo a cursos pro o a News tv con latina cryptonews Arroba gmail.com. Tenéis de todas formas aquí debajo la web y el, y el email. Y eh, os lo hago, vale. Pero de momento no lo he hecho hasta que no vuelvo de vacaciones. No lo voy a hacer. Eh, y el precio va a ser competitivo. Igual un precio medio en función de todo lo que hay en la web, vale. Nada más. Eh, por otra parte, preguntas del millón: ¡Tatán! estos señores Houdini, eh, recordamos que están ya en fase 2. ¿Qué quiere decir la fase 2? Que puedes invertir a partir de. Un BNB, ¿vale? Fase 1 eran dos BNBs, aquí, aquí es a partir de un BNB. La gente que ha comprado, que ha comprado en fase 1, no los que han reservado y no ha comprado. Los que han reservado y no ha comprado, ya no están como si estuvieran en fase 2. Pero la gente que ha reservado y ha comprado en fase 1, comprando en fase 2, va a tener las mismas eh, ventajas, exactamente igual, ¿vale? ¿Pero qué pasa con los que compran en fase 2 y no han comprado en fase 1? Pues que compran los tokens con un 25%, pero os recuerdo, os recuerdo que a mí en la campaña me daban un 10% de los tokens cada vez que la gente compraba tokens, con lo cual, pero yo los he cedido a la gente, es decir, que si alguien compra en fase 2 con el 25% de descuento, como tiene un 10% por mi parte, va a tener un 35%. O sea, no es lo mismo que comprar el 45% como en la fase 1, pero me que muy bien, muy bien, ¿vale? Todavía te quedan todos esto, estos días para... Para que cierre la fase 1, perdón, la fase 2, y eh, luego dan 48 horas para la gente pues, que se, se, se la ha pasado, estaba, estaba despistado, eh, alguna reclamación, cualquier cosa de esas cosas, pues ahí está. Os lo recuerdo para que no se os olvide. Y vamos ya directamente con Bitcoin, porque ha hecho un movimiento fantástico: es decir, cataplón, luego hemos rebotado. Eh, ahora mismo está volviendo a la misma lucha. Si os fijáis, antes del cataplón, ¿dónde estábamos? Peleándonos. Con la media de 50. ¿Dónde estamos ahora? Peleándonos con la media de 50, pero por arriba. Por lo menos, más o menos en los mismos márgenes. ¿vale? Es decir, no ha pasado nada. Más allá de que, bueno, que este cataplón, pues si alguno la pilla porque al final ha sido como un 5%. Desde la subida que ha vigilado gente que se está emocionando, hasta la caída abajo del todo, hay un 5,98, vamos, un 6%. De pico a pico. Entonces, eh, pues, bueno... Claro, que luego pues lo hemos recuperado enseguida. Sí, bueno, eh, Son movimientos de este tipo que si estás atento y, y estás delante puedes, puedes aprovecharlos y ahora después de toda esa tensión viene la calma inclusive en, en el... En el eh, volumen Volvemos otra vez al volumen en el que estábamos y cualquier eh, mejora en, en el volumen en, lo, en las próximas horas pues hará que podamos seguir subiendo, irá por la media de 100 en la zona de 20.300. Eh, a ver si es verdad, a ver si es verdad que eh, quiere subir. De momento es lo que parece. Luego no es oro todo lo que reluce y esas cosas. Pero bueno, en cuanto al RSI, fijaros muy interesante, ¿por qué? Porque estamos en zona de 49 y medio. Vale, ha estado ha tocado la zona de 52, se retrocede a 49 y medio y, bueno, pues a ver si ahora sigue rebotando y empieza a entrar en zona de construcción, ¿vale? Sabéis que todo lo que esté en RSI, yo utilizo RSI de 21 para, para estas temporalidades. A ver, a veces ya si bajo de una hora, empieza a RSI de 14, si voy a 15 minutos o 5 minutos utilizo RSI de 7, dependiendo, ¿vale? Pero el RSI de 21 me da menos señales falsas y por eso lo utilizo para el trading en spot, sobre todo. Si estoy escalpeando, RSI de 7 y otra historia. Pero, en este caso, si pasamos de ese 50%, lo que estaba diciendo, empezamos a construir, o sea, empezamos a subir de una forma, bueno, pues mejor, más bonito, mola más. Eh, bien, ¿qué ha pasado con Ethereum? Tres cuartas de lo mismo, pequeño cataplón, uno dos y tres suelos y empieza a recuperarse vela importante en diario muy muy importante sobre todo si abraza a la anterior si termina abrazando a la anterior mmm, ostras puede estar muy bien de momento que tenemos aquí pues un canal paralelo vale sigue sí, inclina un poquito hacia arriba pero no deja de ser un canal paralelo horizontal vale por lo menos, este, este era paralelo, pero era descendente. Este es paralelo, pero es horizontal. Bueno, a ver si ya el siguiente, después del siguiente cataplón, ya es paralelo, pero en vertical, jodo. Importante, el volumen, ¿veis? Como el volumen también ha subido. Si lo vemos en Bitcoin y nos vamos a diario, ¿vale? La vela está en una tesitura similar, a ver si es capaz. Está un poquito más abajo, pero a ver si es capaz de llegar a abrazarla. Y el volumen, bueno, pues ha despertado quedando todavía cuatro horas y pico de día. Bastante bien. El por su parte, por cierto, ¿dónde está? Bueno, el oro subiendo ahí un poquitillo, que está bien. El ese pequeñito lo tengo por aquí, fijaros. A ver si eh, encontramos algún parecido. ¿Hay algún parecido con el Bitcoin? Me voy para arriba, me hundo para abajo y luego me recupero. Pues algo se parece, ¿eh? Algo. No sé si tendrá algo que ver uno con otro, pero parecerse, lo que se dice, parecerse, se parecen. Vale, vamos a poner este en Bitcoin, que si no luego me lío y me pierdo con mis propias gráficas bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí? la dominancia de Bitcoin, pues que eh, siguió haciendo esta niña, despacito ahora está ahí paradito, hoy ha estado mal diciendo, me voy a quedar quietecito parado, a ver qué pasa, está intentando subir ahora, si el Bitcoin empieza a subir ahora, subirá la dominancia, fijaros que el Total Market más o menos está lo mismo con Bitcoin que sin Bitcoin, es un poquito más con Bitcoin, pero bueno, poca, poca chicha más, con lo cual quiere decir que el efecto sobre las altcoins es exactamente el mismo, en unas horas eh, si había alguna altcoin que se haya desajustado, volverá a su sitio. Eh, el títer, dominancia, caída. vale, Igual que... Bueno, pues hay que decir que hay dinero que está dentro de títer, que con esa caída de Bitcoin ha hecho que la gente se la enchufe. Eh, pues eso suena un poco raro. A ver, la gente compre Bitcoin con el títer que, que tenía ahí. Eh, más cosas. Eh, bueno, Twitter sigue en lo suyo. Fijaros que la caída que ha tenido y de repente ha hecho pam, pam, para arriba. O sea, cosas, cosas de Twitter. Eh, el oro intentando a ver si ha, ya ha sido un suelo. Yo creo que debería haber bajado a 700 pero no ha llegado. Bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Pues si ese es el suelo, pues que siga el suelo. Ahí ya, ya veremos. Eh, altcoins. Alto, alto coins. Bueno, estamos en diario. Fijaros que está. Ayer terminó aquí, ha abierto aquí y está exactamente en el sitio de apertura. Waves, por ejemplo. Vamos a ver. Um, ¿Qué cositas tenemos por aquí? Ave, está hasta ganando dinero. Tremendo. Contra el títer. está ganando dinero. Cardano, Dios mío. ¡Un 1% al alza! Dios mío, Cardano, no siento las piernas. Una vela de indecisión, a ver si termina más arriba. Cabroncete. Eh, cabroncete lo digo porque yo tenía 0,40. Y está 0,40 no ha llegado. No ha llegado, ¿veis? Eh, low, 0,4, 0,2, Por. Eh, no, quiero, eh, no quiero pensarlo, da igual. Eh, ahí se ha quedado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, <ríe> si baja ya se compra. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, vamos a ponerlo por ganadores, perdedores. Eh, perdedores, bueno, win, los huevitos estos, bid, RLC, bla, bla. Eh, Bersan Library Cage, ahí, bajando de ese centavo de dólar, ya subirá, no pasa nada. Y bueno, poca leche por aquí. Lead, Lit, Lit, que estaba teniendo un comportamiento bastante bueno, perdió el canal. ¡Pam! Y bueno, vamos a ver si ahora es capaz de intentar ir a, ir a recuperarlo. Eh, los moneros también perdieron un poquito, pero bueno, parece que está ya, ya están en 0.97 en pérdida también, ya empiezan a recuperar lo del día anterior. Y ya poca leche, ¿no? ah, ya son ceros, entonces vamos al cambio positivo, porque hay mucho positivo. Walton Chain, vaya pepinazo que ha metido, señores. Way. TVK, Tagatash, otro pepinazo, abrazando la vela del día anterior. Esto, después de las noticias que ha habido hoy, no, es normal. Eso quiere decir que el mercado está mejor y que se prevé que el mercado esté mejor de lo que nosotros estamos pensando. vale? Eso es lo que yo leo. Es decir, después de que nos dan esa noticia en el mercado, los mercados se van para abajo, se recuperan en forma de V y las altcoins están así. ¡Ja! ¡Ja! Cuidado, ¿eh? cuidado, no digo que nos vayamos a ir to the moon pero que sí que puede ser el momento de rebote que estábamos buscando, Aave 12% brutal me parece brutal esta recuperación eh, TVK UST 10% por aquí bueno, visto haber aquí está en un 20% pero es que esto ya estamos en lo de siempre eh, en qué exchange estás mierda, Melos 799, felicidades compañero con buen volumen y para arriba ya está más alto Matic Jatematic, con la frigonita pues mira, pues lo, lo primero que tiene que llegar es a este máximo y este máximo, esta zona de aquí, ¿vale? En 0,60. A ver si las pasa y se nos va a la zona siguiente, ¿vale? En 0,69, 0,70. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenía yo por aquí pendiente. De, ¡Ay, matic, es verdad! es ¿eh? verdad! ¿Veis? Que soy un capullo de mierda y, no, y no, he, no vi matic ayer, que lo tenía pendiente. Entonces, matic en cuatro horas vamos a buscarle objetivos, ¿vale? ¿Cómo le puedo yo buscar objetivos? Ahora mismo, como tenemos un suelo mínimo que ha hecho y ha rebotado Vamos a tirar desde este mínimo hasta este máximo Es decir, ¿Cuál sería el retroceso, el objetivo del retroceso de esta caída? Bien Pues en primer lugar 50 ya lo ha pasado, 0.38 La zona Golden Pocket ha tocado ¿Vale? Objetivo Avanzar al alza, ¿vale? Vamos a verlo, porque claro, como se nos ha ido para arriba, nos coincide, vamos a tirarle el TP1, nos está diciendo vamos a ponerlo aquí, vamos a decir lo que esto es un TP1, ¿vale? y nos dice que está comprendido entre los 0.65 y los 0.67.8 es decir, este retroceso ¿Vale? Esta caída, el retroceso FIBO que tiene es ese. ¿Vale? Inicialmente. ¿Con qué nos coincide? Pues nos coincide con toda esta zona de máximos. Toques, toques, toques, es, ¿Vale? Es una zona y pues bueno, estos máximos que hay aquí nos dice que pues, ese sería su objetivo. Vamos a ver si lo cumple. Si el mercado está con ganas, RSI tiene de sobra para poder hacerlo. Entonces, bueno, ahí está. Bien. Esto es en cuatro horas en diario. ¿Vale? Si nos vamos a movimientos de diario, ya un poquito del R6 sería mejor. Pero, claro, este movimiento para medirlo en diario se me antoja pequeñito. Si medimos este otro, ¿vale? Que es la caída anterior. Tenemos aquí el mínimo y ahí el máximo. Nos da, nos hace una coincidencia bastante casual. Lo que son las matemáticas, ¿eh? Por eso me fío más de ellas que de la gente. A ver, ahí, ¿Vale? Eh, le decimos que esto es un TP1, ¿vale? quitamos nuestro FIBO, y le decimos que, fíjate, nos coincide con este máximo relativo anterior, clavadito, clavadito. Entonces, está en la zona comprendida entre los 0.71 y los 0.75, aproximadamente. Esta zona, esta línea que tenemos aquí marcada de soporte, ¿vale? que no es un soporte casual, es este de aquí, este apoyo que hay aquí, apoyo aquí y apoyo aquí. vale Fue resistencia en esta zona, fue resistencia aquí y ahora nos lo marca esa zona como posible objetivo. Así que bueno, vamos a verlo. El pequeñito del de 4 horas y el TP1 de diario. Eh, si ya midiéramos esto, evidentemente nos daría un punto más arriba, pero de momento vamos a ir a objetivos reales y realistas bien, me habéis pedido también por aquí AXS, Axis dos Axis, los muñecos, yo no sé por qué no salís de aquí ya de una vez o sea, eh, en fin, Axis eh, está en zona de compra ¿vale? totalmente, eh, en el momento que salga, pues tendrás un pepino ya está, no hay más, o sea, eh, 11.45 es el mínimo que tengo marcado y eh, si llega aquí, pues felicidades y de ahí para arriba de momento, su primer objetivo es la media de 50 no lo ha logrado, fíjate que lleva varias veces toque, toque, toque, y no consigue salir de la EMA20 ni de nuestra línea de nitro, con lo cual la media de 50 lo está teniendo bastante difícil. ¿Qué tiene de dónde estamos ahora mismo a la media de 50? Pues tiene un 25%, que ya está bien. Pero eh, es que se ha quedado sin chicha. ¿Sabes? ¿Vale? De la época de Axis, ¿vale? El año pasado, que estuvimos ahí metiéndole bastante caña. Muy bien, pero fijaros el volumen. O sea, es que aquí he despertado un poquito en esta caída, pero... No sé en qué puesto está ahora mismo, no sé cómo se ha vaciado. Podemos ver aquí, por ejemplo, eh, cómo está, ¿no? Vamos a ver a XS. Eh, hasta que he puesto ha bajado el 43. Bueno, tampoco está mal, ¿sabes? Eh, paciencia, que no sé si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal. Sinceramente, es que no me interesan demasiado estas cosas. Y lo único que me interesa es tener... Joder, con la puta macho, están, están con la Thermomix eh, entonces, bueno, esta zona que fue una resistencia, ahora es un soporte está haciendo como tal, ya lo ha probado una vez, posiblemente venga a probarlo otra vez, si se va para arriba oye, fenomenal, mucho mejor pero si viene a probarlo otra vez, que no os extrañe así que, bueno de momento está creciendo en el RSI pero hasta que no pase de la zona del 50% no va a hacer nada, va a seguir cayendo vale Paciencia, mucha paciencia con los Axis porque, jodo, no está la cosa muy bollante para ellos. Y bueno, pues eh, así, cosas interesantes, pues ha habido un poquito de todo. Badger, Boxel Heart, eh, Iris, Fed, Sushi. la Sushi también, 5,5%. Bien, vale, un suelo, dos suelos va a tirar para arriba. Eh, voy a pausar esto un momento porque están tocando los cojones. Bueno, ya he puesto orden, ya he puesto orden porque, madre mía batiendo hielos con la Thermomix, gritando ¿esto qué es? que esta casa es una ruina y eso que estoy en la otra punta de la casa, manda narices eh, voy a mandar a dormir al jardín <ríe> bueno, eh, poco más eh. en cuanto a las altcoins, bueno pues y eh, bien, también intentando hacer ese suelo cosas así, KNC 435, pues fijaros eh, hay hay muchos, muchos gráficos que están con uno, dos y tres suelitos. Eh, no sé si... Bueno, realmente tiene aquí dos techos, ha cumplido con él. Ahora hace un tercero. Uno, dos, tres y cuatro incluso. O sea, no sé. Están probando mucho una zona que ya ha probado aquí. Eh, tanto va el cantor a la fuente que al final se rompe. O al final lo que resulta es que te hace un bar Simpson y se va para arriba. Y se va a toda la zona de 1,89 89, un 90, por ejemplo. En el caso de Kyber Network que tampoco me extrañaría, porque ya veis los pepinazos que mete, eh, así sin avisar, así, y se queda tan a gusto, eh, no queréis no, no que, que se inmuta siquiera. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que es el que manda ahora mismo en el mercado, es el que eh, nos puede eh, dar una idea genérica, pero bueno, esa, esa visión de las altcoins ya recuperando el punto de ayer, incluso muchas en beneficios, creo que es algo muy, muy positivo. Bitcoin ya hoy ganando 2%, ya podía estar ganando más. A ver si ataca a la EMA 20 en, en cuatro horas. Que bueno, pues le está, le está costando. Y en diario. Y en diario está con ella también. Es decir, ya fue a buscar el primer toque. No pudo con ella. Se nos ha venido abajo. Vale. Entonces, siguiente. En diario, pues intentar volver a atacar la EMA 20. Que no es ni más ni menos. Que lo que está haciendo en cuatro horas. Vale. La atacó. Ha bajado. Vuelve a atacarla ha caído, pero bueno, con el día de hoy ¿qué queremos? no podemos pedirle más a ver si es capaz de romperla y mandarnos to the moon, en una hora sí que la ha roto está en la pelea de hacer el pullback ¿vale? veis que aquí la rompió le toca pullback para intentar luego pasar la medida de 50 si directamente cierra por encima la de 50 mejor que mejor, y si nos ahorramos el pullback pues eso que ganamos, pero bueno, también hay que dejar reposar un poquito la cosa y no tensar demasiado la cuerda, porque cuando tensa la cuerda, al final se rompe. Bueno, señores, yo me voy de vacaciones, ya os digo, a intentar hacer los vídeos que pueda, como pueda, y, y bueno, pues eh, que el que esté de vacaciones que se lo ha merecido seguro, que lo aproveche y, bueno, pues unos días de relax. Ya en agosto me volveré a ir, si Dios quiere y el tiempo acompaña. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.